Saludos. Te habla Deborah Soto, tu representante. Y como puertorriqueña, me siento más que orgullosa de poder celebrar los 70 años de nuestra Constitución. Te invitamos a este próximo 25 de julio a que nos visite aquí después de las 3 de la tarde en el Capitolio. Bienvenidos.